Campeones de League of Legends en 10 segundos. Sí. Cada cuatro básicos pega 2 básicos. Haz así y después sale. Al principio reduce el daño y después se cura mucho. Si tus básicos hacen más daño. Se pone a correr y si mata a alguien recupera el CD de todas sus habilidades. Si querés que tu campeón favorito se en un video, escribir en los comentarios.